Disparen, señores, disparen. Una vez que vean a un delincuente apuntándole la cabeza a una mujer embarazada como sucedió con Diana, disparen, señores, disparen. Si necesitan armas, señora ministra de gobierno, cuente también con Guayaquil. En el encuentro que se llevó a cabo la mañana de este viernes.